que en el, tribunal, en el lado del tribunal pasa lo mismo cada asunto lo van estudiando conforme al, al, este, al, al criterio lo que sí es que últimamente se han pasado muchos peditajes antropológicos también en esta, esta idea de no meterse con el tema de las comunidades y con el tema de no dañar a las comunidades lo que se dice, a ver, yo no soy experto sé que hay un sistema normativo reconocido sé que hay una, este, un derecho a la libre determinación pero la realidad es que yo no conozco todas las comunidades y es imposible, la verdad o sea, yo creo que ni los antropólogos más especializados tienen el derecho digo, no lo sé, los antropólogos, pero yo creo que es muy complicado entonces lo que hace el tribunal para no meterse y para ver si cuál es el sistema normativo pues este, piden al, al Instituto Nacional de Antropología y e Historia esos dictámenes para tener un poquito más como de elementos para resolver porque si no luego se meten, este, pues pueden generar más conflicto todavía y así yo tengo por ejemplo un caso en Querétaro en el que este, están, ellos están pretendiendo, la verdad este asunto yo creo que va a dar va que hablar un poquito más adelante en cuanto se resuelva este, ellos están pidiendo que las elecciones de su autoridad eh, administrativa, o sea su, su delegado porque ya, en cada, en cada este, entidad federativa hay una división no este, hay, hay cabeceras y a, y a partir de ahí hay como, de las cabeceras hay como este, pues áreas administrativas, por decirlo así, que se llaman tenencias, agencias, juntas auxiliares y en cada y, y Delegaciones, por ejemplo, en, en, este, en, en Querétaro, así se denominan. Entonces, esa delegación, ellos lo que quieren es elegir a su autoridad por usos y costumbres. Y creo que hasta ahorita, no, bueno, hasta ahorita yo no he escuchado un caso de esos, entonces nos llegó ese asunto y en ese asunto... El Tribunal Electoral pidió este el, un dictamen antropológico para saber cuál es el sistema de la comunidad. Entonces yo creo que sí si hay a veces este conflicto de derechos, de hecho el litigio propiamente es un conflicto. Siempre va a salir alguien enojado, siempre va a salir alguien que no le gustó la resolución. Eso es algo muy normal. Este, pero también hay este ciertas este, pues, pues, facultades o ciertas... Medios legales para defenderse, por ejemplo, cuando a nosotros o no, a, a una comunidad o a una persona que estamos defendiendo no, no es favorable a la resolución, pues existe ese juicio para la protección de los derechos políticos. Y, y luego, por ejemplo, otra cosa, cuando sale favorable, pues siempre va a venir la contraparte en pugna, entonces yo siempre les digo, no, pues usted muy dependiente de los estrados, y en cuanto hay algo, me avisan para ser suscrito de tercer interesante, que no es otra cosa que sostener la legalidad de, esas, de, esa, este, de esa sentencia. Entonces, la verdad, el litigio es, siempre va a haber alguien inconforme. Es la común normal. De hecho, la realidad es que nosotros tenemos encomendado también la, la tarea de no litigar todos los asuntos. O sea, algo que nos dijo este, la, la maestra Yanni, que fue nuestra primera, la, la primera titular de la defensoría es... No, los asuntos, entre menos se puedan mitigar mejor, no en el ánimo de no darles el, el servicio, sino en el ánimo de mejor buscar medidas alternativas de resolución de conflictos, mediación concretamente. Entonces ella dijo, no, mejor ver la manera de ver si ellos pueden mejor mediar, sentarse con la parte que también esté conforme y ver la manera en que ellos se puedan, este, pues se puedan, se puedan, pues ahora sí que eh, arreglar, porque luego es muy difícil. Ya cuando llega al tribunal, o sea, el tribunal, eso sí tiene que entenderlo. Yo sé que a veces la forma de, de activar el derecho es ir a los tribunales, pero la realidad también es que entre menos se a un tribunal, o un órgano del Estado, o un órgano, o un agente externo, es mejor. O sea, en parte a veces ya cuando el conflicto está así de que ya no hay más, pues bueno, ya que no se puede arreglar, ahora sí ya se, ya se, este, se, se manda al, al tribunal pero sí es una de las este, facultades que, bueno, no, no, no facultades, sino comiendas que tenemos de mejor que se resuelvan entre ellos, ver la manera darles opciones también para que mejor platiquen y estar ahí para no llevar los asuntos a los tribunales porque luego también pues, en el tribunal digo, bueno, se puede generar más conflicto todavía eso de las comunidades la verdad sí es este, son temas pues un poquito delicados, entonces lo, lo menos que se pueda meter el tribunal en maximización de la autonomía, pues es mejor entonces pues ahí sí va a haber siempre alguien este, molesto por las, por las este las resoluciones y también gente contenta con todo entonces bueno pues sí no sé si tengan algún otro comentario adelante otra pregunta En caso a la defensoría existe algún algunos requisitos para poder acceder al patrocinio digo por ejemplo pienso la defensoría patrocinio de la tenemos que tenemos que cumplir con un perfil, un estudio socioeconómico, en fin, para poder ser candidato a la asignación de defensor. En este caso, con ustedes, sí. en el Tribunal Electoral de la Justicia Federal, y específicamente en materia de protección de ¿existe algo parecido o ustedes eh, se pueden acceder digamos, a cualquier persona de interesada? Pues, ah, ok, tema. ok, muchas gracias. Pues realmente, nosotros somos una institución muy reciente y este, somos una institución de buena fe entendemos que si la gente viene con nosotros es porque necesitan el servicio y realmente no es este gran trámite y aquí la gente del San Luis ya lo no sobra porque ya nos están, están acercados con nosotros lo que se hace básicamente es, este, eso sí nada más nosotros podemos prestarle servicio a la gente que se autoescribe integrante de una comunidad o de un pueblo si no se autoescriben aunque lleguen con no podemos porque nosotros somos una defensa para pueblos indígenas entonces por más que no podemos, o sea, también estamos limitados en eso. Y la verdad es que también cuando llegan con nosotros, la, el 99% de las vocaciones son de comunidad indígena o, o afromexicanas o así, o sea, realmente no hay tanto conflicto. Entonces lo que hacemos es escucharlos, este, de entrada se pues, autoescriben de una comunidad, los escuchamos, y ya después de que los escuchamos eh, pues planteamos alguna, bueno, les hacemos mil preguntas porque es como repito para no dar una, un adelanto así tajante. Eh, hacemos mil preguntas y si tenemos el tiempo, porque dependiendo también, fíjense que algo que, me pasó, que me pasó, se me pasó comentarles es que este tema del juicio para la protección a veces son términos muy cortos para impugnar. Si ya llegan con una resolución y nos dicen, fíjate que nos acaban de notificar y queremos el servicio de la defensoría para acudir ante la sala regional pues ya, o sea, aunque lleguen desde el tercer día, ya lo que hacemos humanamente posible, o vemos cómo, cómo de alguna manera podemos librar el tema del plazo. Pero si la realidad es que llegan y se autoestriban en una comunidad, se les escucha cuál es la problemática, se ve también si es electoral, porque a veces también llega a pasar que son agrarios, sobre todo agrarios nos llega mucho. Oye, oh, es que mira, el conflicto de tierras y no sé qué. le decimos, no, pues es que eso no es, no es electoral. Y bueno, así es, ya si vemos que es electoral, si dan para, para presentarlo, pues ya estudiamos el caso. Este la verdad el propiamente el estudio de la Defensoría sí es bastante, bastante extenso. Este yo desde que estoy allí también es una experiencia personal, pues la verdad he tenido más que recurrir a, a los estudios históricos, antropológicos, etnográficos que o a no jurídico, ¿no? Lo jurídico ya nada más es como ir, estar pendientes si hay una resolución trascendente, leerla y ya. Pero lo otro es como, no, o sea, tienes que, tienes que investigar, tienes que familiarizarte con las páginas, incluso del, del, del, del, del INAL y todo esto, ¿no? Y y si es eso, ¿no? Pedir traductores, esa es otra, ¿no? Entonces, la verdad es eso, o sea, es una, es una labor que, la verdad, lo jurídico está bien, está ya más o menos se la llevamos, pero el tema histórico es donde se nos complica. Entonces lo que hacemos es escuchar su tema, estudiarlo si nos da el tiempo suficiente La verdad es que lo más sencillo es cuando nos llega el asunto sin que haya una... Sin que tengamos que ir luego, luego a las salas a impugnar Cuando nos llega un asunto, a, bueno, así, que nosotros planteamos la estrategia desde abajo es muchísimo más sencillo Pero así es más o menos como se trabaja Se autoescriben díganlas, nosotros vemos si, son, si es político electoral Porque si no nos estamos tampoco facultados, no, no tenemos esa competencia y de buena fe se le levanta una solicitud de servicio, nosotros no hacemos un estudio, este, nada. También somos pues de reciente creación, les digo, tenemos apenas tres años, yo creo que llegamos a 360 asuntos, más o menos, apenas, bueno, que para nueve defensores la verdad es bien pesado, <risa> pero muy bonito también, este, aprendes de muchos casos, nos toca asuntos de todo, pero así es más o menos como se trabaja, se llega a, a, a prestar servicio de esa manera quien nos solicita, incluso tenemos una línea telefónica tenemos un correo electrónico tenemos un 01800 que está a las 24 horas y este, incluso los fines de semana este, tenemos que estar pendiente de ese teléfono porque si llega a haber una emergencia o una persona que pasa muchas veces, no son asuntos de término pero hay gente que en ciertas localidades pues la verdad nada más tienen en pues el fin de semana ¿no? porque cuando van a, la, van a la cabecera y ahí está la caseta y de ahí nos hablan, ¿no? Y no hay otra forma, ya después, oye, pero mándame estos documentos. ya como los 15 días te vuelven a mandar los documentos, o así está como un poquito complicado. Pero así es como trabajamos. De buena fe, levantamos los asuntos y, este, y sin ningún problema, pues, pasamos pues, el servicio, sin ningún, hacer ningún otro estudio, ni nada. Levantamos los servicios. Luego ya hay una, un turno ¿no? para cada defensor, ya la titular nos turna el asunto, y acá tiene el seguimiento a su asunto. Y ahí es más o menos como trabajamos. Sí. <risa> No sé si tengan alguno que comentar. No. ¿Qué, ¿Qué razón? A ver, Eso. Eh, Mi pregunta es para los que se han El ejemplo para los la gente o que son de pueblos y comunidades indígenas, los pueblos todavía no son hablantes de, o ya no son hablantes de alguna de alguna lengua, uh -huh. y las comunidades indígenas sí son indígenas sí son los hablantes de una lengua. Por ejemplo, yo soy eh, de comunidad indígena, soy hablante de la lengua náhuatl, ah, y okay. soy traductora, soy pedido traductora de la lengua, de la misma. Para autorescribirse, ¿qué necesitan ellos, por ejemplo? Uh -huh, uh -huh. ¿Me quiero autoescribir en base al artículo segundo constitucional? ¿Promuevo un juicio ante el tribunal? O no. Nada más digo, no, me, ¿Me quiero autoescribir. La autoescripción, no <risa> que nada aplica para saber en el tribunal, es nada más para ver si te aplica el, todos los, este, la normativa de las comunidades o no. Entonces, Entonces, el hecho de que tú digas, es de buena fe también, el hecho de que tú digas, yo soy integrante de una comunidad indígena, mujer náhuatl, de la comunidad tal, ya con eso ya la, el, el tribunal va a tomar tu asunto con una, pues con una eh, sensibilidad especial, pues porque no va a ser así. Lo, sí. digo, lo digo por esto, porque como he estado asistiendo a los diputados y a las víctimas ante el ajuste del acusatorio, todos los que tienen ya un derecho de asistir a un traductor intérprete, sí. eh, ellos dicen que se autoescriben, pero en el momento de la pregunta al a juez de control, si sí, se autoescribe que, eh, que es eh, lengua, uh -huh, uh -huh. Eh, habla, y dice, bueno, soy autoescribo o no hablo? pero no lo hablo. Entonces, ya dice, entonces no eres... Ay, ¿cómo crees No, nosotros no, nosotros... Por ejemplo, nosotros tenemos un asunto en el Estado de México que nos dice, nos va las incas. es un asunto, la verdad, me parece muy bonito, lo estoy llevando una servidora, allí el problema estuvo en que nos sé dice si el, el tribunal electoral del estado de México Oye, es que los matlasincas no están en las, en las cifras oficiales ni en ni en la ley ni en la ley oficial, los matlasincas pertenecen al municipio de, bueno un municipio del Estado de México, pero en Toluca no hay matracincas. Entonces yo ahí estoy controvirtiendo que están, que están este, violando precisamente ese derecho de la autoabscripción si sí, yo estoy diciendo bueno y ahí me metí un qué estoy volvemos al tema de que a veces mi trabajo es más eh, estudiar el tema histórico antropológico y etnográfico que jurídico entonces allí lo que hice con la con la ayuda de la gente es decirme a ver tú descríbeme cuáles son tus tradiciones tú descríbeme la historia de tu comunidad descríbeme qué pasó no porque francamente hay mucha historia y volvemos al tema, hay mucha historia y muchos conocimientos que han sido opacados y que no están documentados no esa es una realidad entonces ahí este nosotros, aunque no hable nosotros tenemos de hecho muchísimas comunidades derivado de, de esta pues es que entiendo que hubo una como cierta este mm, política del Estado de querer igualar o, o querer este pues hacer una una una identidad única en México y evidentemente eso lo que produjo fue que las comunidades ya no hablaran la lengua porque ellas, de hecho se les prohibía y eso nos escribieron los más las incas nos, nos escribieron es que nosotros a ver, nosotros estamos aquí desde tal tiempo nosotros hemos, este no hablamos la lengua, es cierto estamos en un proceso de recuperación de la lengua pero eso se debió principalmente porque la realidad es que a nosotros si íbamos a la escuela, nos regañaban y nuestros, abuelos, nuestros abuelitos ya no querían que habláramos la lengua porque nos discriminaban. Y la realidad es que tampoco podemos hacer nuestros trajes porque ya nos, este, nos, nos ponían el uniforme y ya nos hacían ir así. O sea, todo se fue perdiendo, pero no por culpa tanto de ellos, sino por la culpa, bueno, de, no por culpa, pues, pero las políticas del Estado. Entonces, eso eso fue, de verdad, una crisis muy, provocó una crisis en las comunidades y así tenemos. De hecho, la mayoría de, nuestras, de, la, de las comunidades que llegan con nosotros, yo creo que el 60% no son hablantes de la lengua. Nos dicen, están en proceso. Y afortunadamente, lo que sí es que, eh, y eso es una cosa que yo olvido muchísimo de las comunidades, es ese trabajo y ese compromiso que tienen, porque la realidad es que muchas están en ese proceso de recuperación de su lengua, de sus tradiciones, pero no significa que no tengan, este, el reconocimiento, no tengan muy claro cuál es su sistema normativo no tengan muy claro cuáles son sus usos y costumbres o su cosmovisión de verdad a mí me pareció una cosa de verdad a mí no sé como muy muy bonita la verdad los medios me escribieron no pues es que hacíamos esto hacemos estas tradiciones nosotros tenemos estos procesos nosotros entendemos que el año el año empieza en este en esta etapa, y esto de viene de esto y no hablan de lengua es cierto pero tiene todas este las las este pues tienen muy claro que son comunidad indígena y tienen muy claro las tradiciones de sus comunidades entonces el hecho de la autoascripción concretamente ya en el tema del tribunal electoral pues es que tú te autoascribas no te van a pedir que hablen nadie uno te habla no tiene por qué o sea, donde si sí hay un criterio o una excepción como es este, a este tema es cuando se crearon, no sé si, si recuerden que hubo una acción afirmativa que implementó el IDA para el registro de candidatos indígenas allí sí dijo a la sala a ver este pues sí, ha o sea, cierto sí la transcripción pero en este caso concreto derivado de que hay mucha gente que se pueda subir nada no más por conveniencia este, con dígano y luego al final no sí dígano pero exactamente en este caso sí la sala regional, la sala superior si sí, dijo, a ver, en este caso sí con la pena, me vas a tener que traer un acta o algo que te represente como este, que, que te avale como comunidad, o como hablante o como parte integrante de una comunidad, o que puedas estar representando. Solo en ese supuesto yo que sepa se ha dado ese asunto, de, de, se llama autoascripción calificada, donde ahí sí, o sea, si sí está la autoascripción, si sí te puedes decir de una comunidad, pero lo cierto es que para poder ceder a esa candidatura, pues tú necesitas pues, así demostrarte, ¿no? Que, que vienes por parte de una comunidad, no nada más así. Entonces, esa es también una, esa es la única excepción que yo hasta ahorita conozco del derecho de transcripción. Exacto. ¿Alguna otra comentario? No. A ver. Pues bueno, voy a, voy a empezar con el primer caso y si quieres ya este, después ya damos un receso para después seguir con los demás casos. Este, ahora sí voy a empezar a hablarles sobre los asuntos relevantes que hemos llevado en la Defensoría Pública eh, y concretamente los que he llevado porque son más fáciles para mí, hablar de los que he llevado Entonces, este, el primero es, eh, quiero, lo que les comentaba, que a veces son derechos que aparentemente están como bien alejados de, de la, o que de la, este, okay, se leen muy alejados, pero en realidad pues, tienen, se pueden ejercer nada más recorriendo a los tribunales. Bueno, el primero que yo quiero traer aquí en este día pues es el asunto de ayuda de los Libres. Ayuda de los Libres es un asunto que ha tenido eh, muchísimas... Este, es una, tiene una cadena impugnativa enorme. Nosotras participamos nada más en una partecita de la cadena impugnativa, ahorita no voy a decir cuál, pero sin embargo me parece que es un asunto bastante dramático este, por diversas razones.